Todo empezó porque, eh, a la hora de los Simpsons, Raúl siempre ponía la tele. Era la hora de comer y aunque fuera un capítulo repetido, como la mayoría de la gente normal, Raúl ponía la televisión y ponía los Simpsons. Pero por una serie de acontecimientos, la cosa cambió. Y a la hora de los Simpsons empezaron a hacer la ruleta. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Llevamos un buen día, desde que nos hemos tomado un café tú y yo un café a las 8 de la mañana, qué buen día llevamos, ¿verdad que sí? De verdad que es impresionante. Qué bonito, así me gusta. Pues sí, que quedamos por tomar café y yo. Qué bien, ¿cuándo vas sí, a llamar? Sí, sí. Bueno, pues que mañana te vienes. Vale. A las 8 de la mañana y tomando café. Venga, de acuerdo. Vale, venga, va. Yo pensaba que a Raúl no le gustaba la ruleta, que era por ver la tele, por tener algo puesto mientras comía. Pero parece que empezó a gustarle. ¿Y a quién tenemos allá aquí? Tenemos a Patri, a Juan Lu y a Elena. Juan Lu y Elena. ¡Uy, ¡Ole! Que sale Juanlu como un titán. Como un titán. Patri. Hola, yo me llamo Patricia, tengo 37 años, me llamo Madrid, tengo dos hijos. Y el dinero lo quiero para ir a Nueva con mi marido, pero en Navidades, no cualquier fecha. ¿Y los niños qué hacemos con ellos? Ah, Ahora hay que cuidarlo. ¿Cuántos añitos tiene el niño? Pues el mayor 17 va a ser y el pequeño 5. 17 con oh. su abuela sí, es lo que tiene él, ver que lo he hecho una mayor, pero muchos días. Resolvía los paneles con una facilidad. No sé, era increíble verlo resolver paneles. La L de Laura. La L. Cuatro. <risa> Esta está muy bien. claro, está claro. Arrozca el doso de sepia, almejas y mejillones. Arrozca el doso de sepia, almejas y mejillones. Venga, chicos, si lo tenemos ahí. Venga, venga, venga. ¿Cómo que no la tienes? ¿Cómo que no la tienes? Arrozca. Reconfortante y sabroso. Reconfortante y sabroso. Si es que lo dice la pista, la pista lo dice todo. La cosa es que Raúl continuó viendo la ruleta día tras día, cada vez lo toma más en serio. Cada vez más en serio, más en serio. Y ya se sabía, todos, todas las partes del programa le decía que había una ruleta al final que, que era sobre comida. Eh, se sabía las canciones, todas las canciones del programa, las tenía en una playlist en Spotify y, y las escuchaba siempre cuando iba por la calle paseando. intocable, la mujer responsable. Noches de festejo, en Ayer, la casa por la ventana, de, de campanas que anuncia la despedida. Además, el tío. Vamos a por el bote, a por el bote. Comiendo, no se esperaba ni a tragar. Era tanta la ansia que tenía por decir a por el bote que le estaba cayendo la comida. Por el bote, a por el bote. Compra vocal, compra vocal, compra vocal. ¿Que tienes dinero? ¿Que tienes dinero? Compra vocal. Compra vocal. Él se veía todos. Todos los programas desde los primeros de, de la ruleta se los vio. Y llegó a decir que Jorge era un presentador, el mejor presentador de la ruleta que había tenido en todos los años de ruleta. De hecho, llegó a decir que iba a desbancar al de Saber y Ganar. ¿Sabes? Al, al Jordi. Decía que, que iba a durar más años que él. Vale, vamos a por ello. En algunos gimnasios... Te duelen más los oídos que los gemelos. Muy bien, es correcta, Elena. Muy bien. Te duelen más los oídos que los gemelos. Te lo voy a sumar y me lo llevo. ¿Y sabéis por qué nos duelen los oídos más que los gemelos? ¿sabes por qué? Tú que vas al gimnasio ahora, Joaquín. Cuéntame. Pues porque ponen mucho reggaetón. Efectivamente. Por eso. A eso se refiere claro. este panel. Ah, claro. Porque en los gimnasios no sé claro. por qué les ha dado esta rodada de poner reggaetón. Y yo entreno mucho peor. Yo estaría mucho más fuerte si no pusiera reggaetón, y pero estaría mucho más pero Jorge, fuerte... Jorge! ¡Se me la cito! ¡Eh! Es verdad que siempre iba con un color, hoy me gusta más el rojo, iba con una bufanda roja. Como si fuera a ver el fútbol, lo mismo. Bandera roja, camiseta roja... Se, se volvía muy loco. Hoy el azul no ha estado tan bien. También era muy chaquetero, porque mucha, no siempre iba con el mismo color. Depende del día, iba más con el azul o con el amarillo. Uno y no me. Venga, amarillo. Venga, amarillo. Hoy hoy lo sacamos tú y yo. ¡Amarillos! Venga, venga, venga, venga. Pero un día empezó a decir que. que no. que tenía que irse a Madrid. Claro, a nosotros nos extrañó porque Raúl. no es mucho de irse de viajes. Y además. Lo estaba diciendo y era la hora de la ruleta. Suponemos que se habría grabado como hacía siempre, que lo veía los fines de semana. Pero no se decía que tenía que ir a Madrid, que iba a ver a Jorge. Yo pensaba que era un amigo suyo, no, no caí que era Jorge el de la ruleta, ¿no? quién no iba a pensar que Raúl era amigo de Jorge de la ruleta. Y... Y pasó. ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no, no! no, no. ¡Uy! Ahora que todos saben que Raúl intentaba asesinar a, a Jorge, bueno, es fácil ver pensar que hubo señales. O sea, hubo indicios, claro que hubo indicios. Sí, hubo muchos indicios, pero ¿quién iba a pensar que eran en serio? Quiero decir, sí le he visto decir en la misma frase la palabra matar y la palabra Jorge, en plan, oh, me, me mata, me mata Jorge. Suponíamos que era de la risa, ¿no? Me mata Jorge. Qué gracioso Jorge, eh. Es que me mata. Yo un día yo también lo voy a matar a él. <ríe> sí. Lo bueno de todo esto es que sí, Raúl intentó matar a Jorge. Pero no sé, toda queda la anécdota, ¿no? Una anécdota muy divertida. Que no tiene por qué llegar a más, ¿no? O sea, lo vais a dejar libre. Supongo que pagando una fianza, ¿no? Ya, ya estaría resuelta la cosa. Conociendo a Raúl como lo conozco, estoy casi seguro de que lo hizo para a modo de homenaje al, al asesino de John Lennon. Al 80% seguro.